Chamber, Chamber. Um, ah, no, sí, sí. chocolate a playa. Portugueses, es que, o sea, brasileños que hablan. Sí, para mí el El portugués es desde Walmart. La verdad. Porque viene de Portugal. Se hicieron la casita del Mike. They're both low, Oh, what? ¿Qué fue lo que dijo? Okay. No, después dijo como NT, ¿no? No, yo no ya me okay, lié. Bro, let, let, let him. Oh, him. Literal, mood. O mude. sea, estaba dando calcio y todo, pero hey, hermano. No nos digas cómo jugar. O sea, sí, pero no no así. Es que, bro, pidieron mi main, entonces tengo que jugar 6. Saguena. <risa> Ay, Dios. si trae la de jugar bien, te la sabes. Wow, esos tironcillos no sé nada que hacer, bro. Se me que hacer la pantalla. Oh, yeah. Se le pega Está metes, está mid La acabo de ver. O sea, yo no, pero yo pero sí. Yo... No mueras porque sí tra. De hecho es que la wall dejar rompa esto es una basura. Oh what. A... What? ¿Qué pasa? What? Eso saca en clip el stream. ¿Qué pasó ahí? Qué Julio, como Dios. que como que dashé para el lado y me mandó hacia arriba. Eso estoy viendo. Pero y entonces volví a ver a la Q. Volví a ver mi Q a ver si había usado el salto y no. No. ¿Qué está pasando? Mira esa wea, hermano. What the. Dale, dale, dale no pasa nada. lol no, Aló, sí, aló. Están entrando a site, 40, 40. Jet flanco, 40. Ah, merga. Eh, 40, 40, 40, 40 Jet flank. no, un site. Ah, verga. Ese eh, es Morse, es que es Morse. Se nota No tiene ni banner y se nota Es... Subo sí, Y se me apaga la pantalla Wow, wow Es B, eh? es B No, lo no sabes Es no. <risa> que suena Puta <Está> madre ¿Cómo se va ahí para la rival Es el 360 poquisitra ni siquiera estuvo bueno. No sé, es que yo no puedo ser presente, entonces es como un cabernet con el contrafuego. Sayet, Mith. No, por mi... Hay uno, Mith, Mith, está frecuente, Mith. ¿Huh? ¿Joder? ¿Cinco meses para desactivarse? MEU deus! Bro, Chubbber, put your gun on in afuera. Out. Dice Dame Bro. ¿Cómo fue que me dijo? CR Tra. CR Ahora me llamo así. Costa Rica Tra. Sí. In my no se le escucha nada, lo... ¿Qué? no ¿Qué? ¿Qué? Nah, what? Oh. What? Oh, what? Oh, what? what? Screenshot, holy what? Oh, what? Ha pasado de todo en este game. Se me buguea, ¿Qué? cheater detected. se si me había desconectado a, mi software, a mí solo? Se se a también. Ah, y se... a cheater has been. Oh my god. Era la Jet. Era la Jet. Wow. Yeah, la... Okay. Wow. Espérate, me quiero hablar al tipo que te dijo ese se Wow. Get be